Una de las cosas que he descubierto en filmar estos conversatorios es la libertad o la permisividad que tiene el sentirse representante de Doña Rosa, como decía el periodista aquel, o de Don Juan, en preguntar, y espero no malacostumbrarme, porque si no me voy a poner absolutamente pesado. O sea que dentro del concepto de ciudad sostenible y ciudad compacta, a mí me gustaría preguntarte ahora cómo entra esto de la vivienda masiva y cuáles son los riesgos o los peligros que se pueden correr si esto no se maneja adecuadamente. Bueno, yo te, te, te puedo hablar de, de pandemia, digamos, y después de lo, de lo que está fuera de la pandemia, si, si se quiere. Hablando de, de la pandemia, yo justamente estas imágenes que tienen que mostrar la complejidad de esta cantidad de redes que se superponen y que llegan a la conclusión todas de que tiene que ser densa la ciudad, decir eh, que por lo que se ha producido ahora en estos seis meses que llevamos eh, hay que cambiar el modelo de sociedad sostenible, eh, es, es absolutamente eh, exagerado o, o sobre todo es muy abrupto porque todavía nos falta aprender mucho sobre esto. La ciudad es algo que cambia todo el tiempo pero cambia muy lento eh, y eh, que lleguemos a esta conclusión de que la ciudad debe ser densa obedece a muchas cosas como que para que aparezca una más atendiendo a que es relevante pero que el solo aparecer de esta nueva situación implique, ah, bueno, entonces ya no tiene que ser densa. No, no, seguramente si esto se repite y se mantiene vamos a tener que hablar cómo puede o cómo deberá cambiar este modelo de ciudad para adaptarse a esto. Pero las otras variables van a seguir estando eh, y todas nos llevan en ese sentido de que debe haber densidad. Entonces seguramente habrá que tomarlo en consideración y resolver eh, esta nueva situación, pero difícilmente vayamos a, a concluir que tenemos que dispersarnos lo máximo posible para vivir, porque no, no, no, es, no, no es posible, no, no es sostenible. Ya se sabe y ya van saliendo de, eh, que podría tener que ver la clave con cómo diseñamos el espacio público para que permitiese eh, que, que lo usemos pero a la vez podamos distanciarnos en, si esto se repite. Y por ahí vaya por ahí, eh, me repetí, me redundé, eh, en una de esas vaya por ahí, mejor dicho, eh, la solución si esto se va repitiendo. Eso es como mucho más lógico. Si la ciudad va a seguir siendo densa, no vamos a estar todos abigarrados y cuando salgamos a la calle vamos a tener posibilidades de no estar tan cerca. Eh, pero todavía es muy precipitado incluso decir eso. Podemos conjeturarlo, pero hasta eso es precipitado. La ciudad, la cultura de, de, de la humanidad casi que tiene que ver con la cultura de la ciudad, con cómo nos fuimos asentando, eh, ese sería como una cautela que lógica a tener, ¿no? Y, y después hay, hay otra cuestión, ¿no? Que es, eh, pone en crisis esta, el quedarnos en casa pone en crisis el espacio doméstico, ¿no? Pone en crisis el espacio doméstico de mala calidad, pone en crisis el espacio doméstico insuficiente, pone en crisis el espacio doméstico que no ventila bien, que no tiene acceso a la naturaleza, que no tiene acceso al aire libre. Esto ya estaba en crisis antes, o sea, cuando nosotros hablamos de vivienda densa, no es lo mismo el que está en un octavo piso en el barrio Cofico, eh, que tiene un balcón que le entra una mesita, un pequeño asador y podía salir a tomar sol, a ver el atardecer, que tiene unas plantas, que puso unas lechugas en unos cajones, y se hizo su carne, y, y le entra el sol a la tarde, que el que eh, está en la Villa 31, por poner un ejemplo típico, ¿no? que también es vivienda colectiva, pero claro, ese tipo cuando se tuvo que quedar en su casa, se manifestó de forma más marcada lo que ya estaba mal, que era ese espacio es insuficiente y no tiene calidad... Eh, es, una calidad para vivir digna y, y no debe ser así. Cuando hablamos de que la ciudad sea densa estamos hablando de que la calidad de vida tiene que ser mejor en general. Qué interesante y a los lugares que lleva la reflexión de escuchar esto que uno habitualmente no tiene la suerte de estar permanentemente escuchándolo y me lleva a la reflexión de cuánto tendrá que ver lo que vos estás planteando en algunas conductas y comportamientos humanos que en la pandemia se han visto y que a veces cuestan mucho entenderlo, que obviamente desde lo psicológico se pueden explicar, o desde lo psiquiátrico, o desde los mecanismos de defensa, pero también es probable que tenga que ver las características de la relación en los espacios físicos. ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, es como los síntomas, capaz que sean mucho peores del que estuvo confinado en la Villa 31, del que estuvo en Cofico. Y, y eso ya no tiene que ver con el individuo y su psique, ya es con su situación espacial y, y ahí es donde entramos nosotros, digamos.